Hola de nuevo cooperante, por lo que veo has decidido marcharte a Perú, has elegido una tierra a la que te hermana la lengua, por eso sabes que la experiencia será mucho más sencilla. Al principio cuesta mucho acostumbrarse a una lengua que no sea la propia, pero este problema está salvado. Perú te acogerá con los brazos abiertos, las relaciones entre tus contactos en España y los contactos en Perú es muy estrecha. Vas a ir a lo más parecido a una segunda familia. Esto te tranquiliza. Te deseo la mejor suerte y que tu viaje sea muy fructífero. Cuando vuelvas, estaré esperándote con más aventuras para compartir. ¡Hasta pronto! Estás en el baño de tu casa, en tu ducha. Das al agua caliente y comienzas a ducharte. Es la última ducha que vas a darte en tu casa. La próxima vez será diferente. Sabes que en tu casa no tenéis problema con el agua de la ducha. Jamás lo habéis tenido. Cuando tienes sed, a veces has bebido agua directamente de la alcachofa, por donde sale el agua limpia de la ducha. En cada sitio que has visitado, el agua sabe diferente. ¿A qué sabrá en Perú? Sea como sea, terminas de ducharte y te secas con el albornoz. El cristal se ha empañado. Como compartes el baño con toda la familia, ...crees que es gracioso dejarles un mensaje en el espejo... ...por lo que escribes con el dedo... ...ya casi estoy en Perú, os quiero... ...has pulsado al botón de succión de residuos en el retrete... ...suena este extraño sonido de aire comprimido... ...lo has escuchado un par de veces... ...las veces que has viajado en avión... ...desconoces cómo funciona este mecanismo... ...vuelves a tu asiento en el avión... ...miras hacia abajo... ...estás cruzando el océano Atlántico... ...tiene un color azul, oscuro intenso. Piensas en el agua, en todos los problemas que genera... ...y en todas las satisfacciones que representa. El simple hecho de girar la manivela de un grifo... ...y tener agua caliente... ...te parece un logro de la ingeniería humano... ...equivalente a las pirámides de Egipto. Conforme miras por la ventanilla... ...ciertos pensamientos desordenados vienen a tu mente... ...por ejemplo, ¿a dónde irán los residuos... ...que se generan en los aseos de un tren?... ...¿cómo se puede hacer para tirar todo eso en un sitio... ...que lo depura y lo puede convertir en materia aprovechable de nuevo?... ...es realmente espectacular... ...poder generar algo aprovechable del residuo es genial... ...una mente orientada a aprovechar... ...es lo que caracteriza a los pioneros... ...a los exploradores... ...a los astronautas... ...a los cooperantes... ...no sabes lo que te espera en Perú... ...pero conforme sigues mirando por la ventanilla... ...comienzas a ver tierra... ...vegetación verde e intensa... ...has llegado a América... ...todavía no puedes oler su vegetación... ...pero la vista es alucinante... ...sales del aeropuerto, por el hall, arrastrando la maleta... ...en esta, cuelga un adhesivo que dice... ...mad... ...sabes que es porque vienes de Madrid, no porque estés loco... ...en la puerta te está esperando Guadalupe... ...te ha visto desde lejos, y te enseña el cartel en el que pone tu nombre... ...sonríes, mirándola con cariño... ...le das un abrazo... ...han sido tantas veces que habéis hablado por videoconferencia... ...acerca de cómo mejorar y colaborar... ...con un desarrollo sostenible para todo el mundo... ...por aquel momento parecía algo irrealizable... ...pero conforme fuiste dando pequeños pasos... ...estudiando la situación... ...teniendo ideas frescas y trabajando al lado de las personas... ...que más sabían del asunto... ...fuiste creando un proyecto... ...como una casa por los cimientos... ...ahora era momento de construirla... ...elegir el terreno evaluarlo y realizar un proyecto que ayudara a una población entera. No existe mejor casa, al menos para ti. Te diriges en coche hacia la mancomunidad Capac donde vais a desarrollar las acciones. Esta mancomunidad regional está formada por frías, sapelica, las lomas y lancones. Por el camino, Guadalupe te habla de cómo se están desarrollando los proyectos. Mientras te cuenta la evolución, no puedes evitar mirar por la ventanilla, observando la diferencia cultural de las personas con respecto a tu ciudad de origen. Es realmente positiva esta experiencia. Una sensación de alegría te invade. Es como si hubieras nacido para estar allí, como dos piezas de puzzle que encajan perfectamente. Es, de, es difícil de describir, pero es así. Guadalupe te mira por el retrovisor y se da cuenta. No la estás escuchando. Ella se ríe y te dice... ...todavía me acuerdo del primer viaje que hice... ...tenía la misma cara que tienes tú ahora mismo... ...vamos a parar un momento, quiero enseñarte algo... ...después de caminar por un terreno con frondosa vegetación... ...y lleno de agua entre las rocas del camino... ...Guadalupe me dice... ...mira, ¿oyes esto? y cierro los ojos... ...al cabo de un rato, empiezo a escuchar un ruido incesante de agua... ...suena como la costa, como el agua de la orilla, yendo y viniendo... ...pero en este caso el ruido es constante, no se detiene. Guadalupe dice, está ahí detrás, detrás de esa roca. Yo salgo corriendo, hacia la roca de la garganta que ella me señala. Ella grita, estas son los, las cascadas de la chorrera. Me maravilla el agua, cómo ha podido erosionar la roca de las gargantas con tanto poderío. Pienso que el agua lleva sobre la tierra mucho más tiempo que nosotros. Tratar con respeto el agua es fundamental... Guadalupe te ha alcanzado. Te dice, ¿es bonito? Tú te acuerdas de tu familia y comprendes que tu misión en Perú es muy importante. Estás donde debes estar, acompañado por una amiga inmejorable. Miras el reloj, son las 11 de la noche. Estás con Guadalupe. Acabáis de terminar de cenar hace un rato. El rostro de Guadalupe es más serio. Te dice, estamos ayudando a construir algo muy importante para esta comunidad. Has visto las maravillas que tiene esta población, tienen un oasis para ellos y pertenecen no solo a Perú, sino a toda la humanidad. Nosotros ayudaremos a conservar todas estas maravillas, tan solo debemos supervisar las poblaciones de los alrededores, cómo pueden incorporar nuevos recursos de depuración de agua que no contaminen los tesoros con los que conviven aquí. Será un viaje para recordar toda la vida. Ahora vamos a dormir, mañana tenemos mucho trabajo que realizar.